nuevamente bienvenidos los grupos y organizaciones de transporte hacen posible la convivencia pacífica en este caso en Santo Domingo Norte precisamente en la Char de Gord en el día de hoy fue imposible transitar por esa avenida porque los transportistas se apostaron en el centro de la vía e impidieron la circulación de cualquier vehículo, sea público, sea privado sea una ambulancia, sea el camión de los bomberos, sea una emergencia con un enfermo, por ahí no se podía circular, bienvenido nuevamente ¿Eh? estuvo mirando esos reportajes y eso da pena la violación a nuestras leyes, a la constitución de la república que cometen estos dirigentes sindicales o empresarios sí, del pues empresarios. Empresario de transporte con la eh, violación a nuestra constitución de la república impidiendo el libre tránsito de los ciudadanos e incluso con las grandes pérdidas económicas que se producen en estos estamponamientos porque Muchas empresas no pueden ver llegar a sus servidores, a sus empleados, a su centro de trabajo, y todo eso es pérdida. Máxime, con la cantidad de combustible que se, que se quema eh, en, en esos tapones interminables, en este caos del tránsito, y la violación, el impedimento de la libertad, es una de las situaciones más graves. Tú sabes que a partir de la Constitución Dominicana del año 2010, esto se convirtió en un estado social, democrático y de derecho. Pero en estas actitudes no hay ni social, ni democracia, ni derecho. No. Es un asunto que tenemos que revisar eso. Incluso tenemos que hacer actuar la justicia también. Yo creo que las organizaciones populares, el Estado Dominicano, eh, nuestros instrumentos legales que tenemos, deberían intervenir ya en eso. Porque esas violaciones con el pretexto, del comercio y de que son padres de familia, ya eso no cabe, Robert, en este momento. Mira, bienvenido, yo te voy a ser muy sincero en este sentido y sé que tal vez para muchas personas no sea de agrado lo que uno tiene que decir. Yo creo que mediante el título de padre de familia impedimos que aquellos que tienen compromisos laborales puedan cumplir con ellos. Impedimos nosotros que en esa vía donde está uno de los centros traumatológicos, para mí el segundo más importante del país, el hospital Ney Arias Lora, lo que está también el centro materno que está allí, el centro infantil, bienvenido. No puedan dirigirse ante la situación porque lo, ellos entienden, los empresarios, que el corredor que se está instalando ahí no tiene las condiciones ni están vinculados. Todos. Miren esas imágenes, bienvenido, eso parte el alma. Bienvenido, mira, hermano. Mira cómo se ven los vehículos impedidos por ellos, pero bienvenido. Eso parece Bienvenido, una... mira lo más grande de ellos, que la policía está ahí y permiten que ellos hagan este debido de los vehículos. Bienvenido, eso por Dios. Eso parece... Ese uno de los peores momentos del vandalismo que existe, por ejemplo, en Haití. Ya eso está llegando a unos extremos que realmente es preocupante, totalmente preocupante. Eso no es una sociedad moderna. Es más, eso no es la República Dominicana de hoy día. Yo eso es un atraso. Eso, la, el país debe levantarse contra esa situación porque la República Dominicana, lo que son los dominicanos, no nos merecemos eso. De verdad que sí. Bienvenido arrodillado en el medio de las calles pidiendo el debido de los vehículos que debían transitar por ahí. No solamente la policía está ahí para que ellos permi permitirle hacer eso. Por Dios, déjame, bienvenido, Déjame señor. decirte esto. Bien, vos, perdóname, perdóname antes que tú me digas, bien, vos, porque no puedo quedarme con esto callado. Y los cientos de ciudadanos que tienen derecho a circular. El libre tránsito que establece la constitución. A propósito que eso que dices, en una ocasión hace unos años atrás, eh, yo me encontré en la 27 de febrero, en una ocasión que sí, unos sindicalistas sí. atravesaron unos vehículos y sí, hicieron la, la misma versión, por eso que van cambiando. Porque yo, son el mismo grupo, bienvenidos, No son otros, son los defenatrados que están ahí bienvenidos. Pero yo iba camino al aeropuerto y en ese momento perdí el vuelo porque ahí se retrasó me retrasé duré como dos horas okay, y recuerdo doctor. que precisamente en ese momento iba a una ambulancia con un, con una emergencia grave sí, y sí, tuvo sí, eh, sí. hubo que cambiar de, de sacar el enfermo de la ambulancia eh, eh, en, en en los brazos para poder transportarlo. Eso era un, eso era un caos tremendo. La vida humana. Oh, porque no solamente la violación del libre tránsito, sino la vida humana que ponen en juego, como tú dices, sí, sí, porque esa sí. es una zona prácticamente hospitalaria, porque es una vía de acceso sí. al a, a, a área Lora, que es el hospital traumatológico que está ahí en, la, en la, a, a unos metros de ahí. Tengo entendido que hay otro hospital también en, en, en esa misma vía. Bien, Bo, me dicen los amigos que se vieron inmersos en este tapón en la mañana del día de hoy, que tenía más de un kilómetro de distancia, pero claro, intentando desviarse por la llamada carretera vieja que conduce a Sabana Perdida. Bienvenido. Pero desde no otra, una, una carretera que es todavía de tipo rural. Porque ya ella obsoleta. carriles, no, no, Claro no. que sí, bienvenido. Uno para ir, uno para venir. Eso es... Es lamentable. No, es, y, de, y bien, voy agrégale que ellos de ahí salieron al Palacio Nacional. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Pero... ellos hay otro video que el, me de, los jóvenes deben de tenerlo por ahí. No sé si Isao o Heriberto lo tienen. Óyeme, ¿qué rumbo al Palacio Nacional en las calles también? Y los mismos sindicalistas que tuvieron, como tú dijiste, en la 27 de febrero... Iban encabezando esa marcha. Los mismos. los mismos. Los mismos. Entonces, eh, son los mismos, eh, distintos escenarios, pero los mismos actores. Sí, sí, sí, y bien. ellos buscan esos momentos más eh, eh, comprometedores, eh, sí. donde el tránsito en la zona pico, para causar el efecto... Más de sorpresa, significativo. De, de, de sorpresa. Para, no, para hacer de el sorpresa. daño más grande. Sí. Para hacer el daño peor. No utilizan un sábado en la mañana o, o qué sé yo, otro tipo de lugares, sino donde están el acceso de las vías principales. Yo creo que, yo creo que nosotros debemos tomar conciencia, conciencia firme de esa situación. Y tenemos ya que pasar al cumplimiento de las disposiciones legales. Un país sin orden, sin norma, no puede subsistir por mucho tiempo. Lo cierto es que no se puede, el, el, el, el orden es como el oxígeno de las sociedades. Si no tenemos orden, no somos una sociedad. Nuestros hijos no vale la pena que sigan viviendo en una sociedad como esta. Nosotros queremos entender eso. Los ciudadanos, no solamente el chofer y la ganancia que puedan obtener y los empresarios del transporte son importantes porque lo son, pero el ciudadano común, el que va a su trabajo, el que va a su médico, el que va a una emergencia médica, la ambulancia que tiene que pasar. Pero eso es sagrado. Pero nosotros, real y efectivamente, no tomamos en cuenta eso. Parecemos una aldea. Una... Bueno, en la selva yo no creo que se daban ese tipo de desórdenes. Porque en la selva hay un orden. Por lo menos hay un orden de jerarquía en la misma selva. Sí, bien. En el reino animal hay órdenes. Hay un orden biológico de subsistencia. Ni siquiera eso nosotros podemos decir que tenemos.